van a tener videos exclusivos para miembros y menciones para ustedes. ¿Qué esperas? Únete y te prometo que te va a encantar. En YouTube existen muchos videos que hablan sobre el fin del mundo, pero la gran mayoría de ellos asegura que el fin de la humanidad será casi instantáneo y sin dolor, lo cual es falso. Miren, hoy vamos a hablar un poco sobre la situación que pasa en el espacio y de la cual no se ha dicho mucho para evitar el pánico mundial ya que a nuestro planeta se acerca un meteorito conocido como el asesino de planetas el cual mide casi 2 kilómetros antes de continuar te advierto que este meteorito es real de hecho te invito a buscarlo por su nombre en el navegador de Google para que compruebes que es verídico Ahora bien, ¿te imaginas lo que podría pasar si este meteorito se estrellara en la Tierra? Pues déjame decirte que el mundo no se acabaría. De hecho lo más probable es que después del impacto de este enorme asteroide surgiría una gran catástrofe en la cual sufriríamos mucho. Evidentemente habría mu muchos muertos, pero los sobrevivientes los cuales serían bastantes sufrirían un gran tormento físico ya que las personas quedarían con deformaciones físicas, además de quedar con radiación, ya que este meteorito pasa por lugares donde hay radiación. Además, el alimento en el mundo se agotaría, lo que causaría confrontamientos físicos entre las personas, lo que obligaría a muchos seres humanos a alimentarse de sobras de comida y migajas, y así ir muriendo lentamente. Además sería terrible porque la gente que estuviera herida no podría atenderse en los hospitales ya que estos estarían fuera de servicio y esto claro será porque estamos hablando de un meteorito sumamente grande que causaría una catástrofe a nivel mundial, esto es verdad y pasará. De hecho en la Biblia, en Apocalipsis 20 al 9 dice, Pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo a lo largo y ancho de la tierra. Obviamente estos textos se refieren a un meteorito gigante y lo peor de todo es que las personas durarán años muriendo, por lo que eventualmente el fin de la raza humana no será rápido ni un día, sino que será lento, doloroso y largo. Por favor, te pido que no tomes esta noticia a la ligera, ya que no sabemos cuándo podría caer este meteorito en la tierra. Sin embargo, hay una posibilidad muy alta de que este meteorito caiga en alguna fecha del 2023, quizás en el día y mes, que nunca esperemos. Nos tome por sorpresa y nos arruine la vida para siempre.